Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish! Bienvenidos! This week we have an advanced uh, videocast, podcast, and all of that, and we're going to do a series of questions. Cynthia and I are going to ask one another questions, interesting questions, from this list of interesting questions that we found. I, <laughs> I went on Google, interesting, questions. interesting <laughs> questions, got a list, going to do them. Okay, so in advanced. All right, entonces, nos vemos en la segunda parte. If you like this kind of content and you would like to actually spend some time with us, then you can do that by coming on one of our immersion, immersion courses, courses. Last, next year. The one in April is is just about full, full now. now. Well, it's, there are a couple of places left, but we have in May we have another course that's half full, and then in September and October we have other courses. So it's a week long course um, of great fun and lots of learning. So if you fancy, you can come and join us. All you have to do is send us an email. Um, es en español. Eh, en español, sí. Puedo añadir preguntas que yo me invente. Claro. Sí. Vale, Gordon. Ajá. ¿Cuál es la, la, la cosa más ridícula o, o que, que te dé vergüenza que hayas hecho en una cita con una chica? De decir, Dios, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? Eh, creo que he contado esta historia hace, hace mucho. ¿La del billet? Eh, sí. Yo fui a, a Escocia. Eh, mi amigo, de hecho, se, se eh, había una fiesta porque se estaban prometiendo, ¿vale? Vale. Y él había organizado a otra chica, ¿no? Eh, Ajá. Para que estuviera con nosotros y estuvimos. ¿Cómo organizó? Un... Vale. Suena un poco como prostituta eso? ¡No! <risa> Voy a no, organizar no. a otra chica. Había, bueno, su, que... su mejor amiga, vamos a decir. Pero había algo, yo notaba algo como organizando cosas. Sí. Y estábamos en un bar y estábamos jugando a, a pool, ¿vale? ¿Al billar? No, no, billar no, es eh, ah, pool. Es diferente. Sí. Bueno, pero es y bueno, a lo mejor <risa> billar. billar aquí. Y vale, ese día yo tenía un resfriado bastante fuerte. Sí. ¿Vale? Y tenía aquí todo, todo, todo lleno de mocos. Pues estaba a punto yo de de, de, de de jugar y alguien dijo algo gracioso y me reí, ¿vale? Pero al reírme, sí, pero cómo te ríes, se me salió, tío, la, por la nariz, así, y me toro. salieron dos, pero dos, dos velas, pero enormes, y, y las tres personas estaban allí mirándome. Y no, no sabía qué hacer, entonces lo que hice fue... Es que no quiero escucharlo, Gordo. Agarrar, porque... agarrar el, el, la mesa, ¿vale? Y, y hacer un, una cosa, una... no sé, una cosa rara de poner mi cara así, <risa> mis piernas arriba, ¿vale? Era como para disimular, pero fatal, pero fatal. Pero Gordo, al, al, leva al levantarte vas a tener los mocos todavía allí sí, no pero no, no, no, porque no creo que quería, quería limpiarme en la mesa yo ¡Oh, qué sé yo que sé. qué sé pero al hacerlo lo hice ta con tanta fuerza que me quité toda la piel de, de la barbilla dios gordon vale qué entonces o sea que me... luego estabas tú con sangre aquí con mocos. sangre aquí mocos y en... mocos Vale, me, mira, me miraban Dios. Con la cara de bueno, ¿Qué haces tú con la vida? Ya estoy segura de que esa noche no ligaste No, no, no, no, no, no Para nada, no, no, para nada Vale, ok eh, Ay, Dios mío Cintia en los momentos de mucho estrés... Bueno, mis favoritos... Muchos... Sí, sí, sí. Como tú los aguantas tan bien, ¿verdad? En esos momentos de mucho estrés. ¿Dónde... dónde ¿A dónde te vas? ¿A, a tu lugar de felicidad? ¿A mi lugar de felicidad? Como Homer Simpson, ¿no? miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Eh, ¿Dónde te pones? No entiendo muy bien la pregunta, pero ¿dónde me voy mentalmente? Sí, mentalmente eh, Depende, depende de qué tipo de estrés Por ejemplo Por ejemplo, eh, yo recuerdo cuando Sebastián era pequeño ¿Vale? Y le estaba dando el pecho Y Sebastián pedía muchísimo tomar el pecho Era exagerado lo que tomaba el pecho Sebastián, ¿vale? Entonces yo tenía momentos que es que era, me sentía como... Una vaca humana, ¿sabes? De, yo estoy aquí para, para sacarme las tetas, para darle la teta a, a Sebastián Y yo en mi mente, yo soñaba, o sea, que dejaba, ponía a Sebastián en, en la cura Y salía corriendo y corría como Fresh Gump, ¿sabes? Y corría, y corría, y corría, y corría, y corría, y corría Y dejaba todo atrás, y yo seguía corriendo al infinito y tenía esa, esa visión muchas veces de donde dejo y abro la puerta y corro, como el perro ese que le soltaba en la correa. Sí. Pues eso, ese, ese fue mi, mi la la la la la mientras estaba ahí. Uh, Pero en otros no he, tenido, no he tenido visiones no. en otros. Pero en ese, en ese en concreto sí. Quería escapar físicamente, ¿no? Como corriendo y nadie me va a encontrar. Qué bien. Vale, Más. Gordon. Más Buah, bueno, este no te voy a preguntar Porque es que... No, a ver eh... ¿Cuál es la cosa más embarazosa Que han hecho tus padres? Uf. Ah Mi padre Sabía que iba a ser tu padre. Sí, sí, sí claro. claro. Mi, madre, mi madre trabajaba. Sabía que iba a ser tu padre. Mi madre nunca estaba en casa. Eh, mi padre, cuando, cuando eh, se separó ¿vale? de mi madre, él empezó a, a, a cuidarse ah, físicamente, ¿no? Muy bien, sí. A ponerse fuerte. Muy bien. Y tenía en casa pesas. Y hacía todos los días pesas y todo eso. Sí. No hizo nada, pero bueno. bueno pero, lo bueno, intentó. Lo intentó. Pero yo era en esa... Tenía 16 años, 17, Y venían mis amigos. En esa, esa época sí tenía. Eh, amigos venían... Antes de, de que digas algo tú. Eh, venían a mi casa. Nada más entrar, mis amigos... ¿Y tu padre, mi padre... Se ponía, y muchas veces se ponía, ah, bueno, voy a hacer mi, mi ejercicio, chicos. ¿Sabéis lo que hago? Y, y, y él iba explicando cada movimiento que le hace. Porque y lo, si el bíceps. Sí, sí, esto para mi pecho. Mira, mira, yo hago 20 de estos. Y yo tenía tanta vergüenza. ¿Pero tu padre estaba en forma? ¿Estaba no, en forma no. no, no, para nada, para nada. Ay, Pero era su... Eh, ¿sabes lo que se llama? El, el, la crisis de, de... De los 40. De los 40. sí. Y tenía Ay, mucha vergüenza. Sí. Pobrecito. Tu padre y tú también. Sí. Mm. Pobre de mí. A ver, ok. ¡Ah! ¿Qué hábito has cogido de tu padre? Eh, pues a ver, de mi padre me gustan muchas cosas y espero haber sacado de mi padre la organización, que realmente no, porque mi padre es es a un extremo, vamos, de perfección absoluta, de, de organizado, de guardar cosas. Pero, pero a mí me gusta mucho, creo que lo respeto, me encanta la gente organizada. El, el caos, no puedo con el caos, como en mi mente, no puedo con el caos. Me, gust, me gusta la gente organizada y a mi padre le dices, papá, ¿dónde está el libro de no sé qué del año 1992? Y hace y te lo saca. ¿sabes? Todo, lo tiene tan organizado, la, su agenda es perfecta, con letra perfecta. Y eso me da como paz mental, como, ah, qué bien. No sé si es un tipo de algo malo también en la mente. <risa> Cuando ta... Hacia la obsesión obsesión la sí obsesión. obsesión pero me gusta eso y creo que he sacado no tanto pero sí me gusta la organización como a mi padre ah. de bajo control esto está bajo control sí no sé sí estás de acuerdo o no sí sí sí sí, sí. Me estás mirando y riendo te digo ¡Ah, no no muy, muy bien muy bien va a decir algo malo él última ¿Ya? Última, última pregunta eh... Wacky ¿Decís Wacky en inglés en Inglaterra? Sí. Eh, vale, no Esta pregunta me la he inventado ¿A qué personaje Ficticio Te pareces más? Oh, Dios <risa> <risa> ¿Con cuál te identificas más? Que lo ves y dices Esa persona es como yo Vale eh... Yo soy eh, Batman. A ver, no tiene por qué ser un superhéroe. Ah, no. No, un no. personaje ficticio. Sí, sí, puede sí. ser cualquier persona de Yo cualquier soy... libro, de cualquier novela, de cualquier película, pero no tiene por qué ser un superhéroe. Pero sí, no, pero no. Batman, por supuesto, Batman. cariño. Tú puedes ser pero Batman en lo que quieras. No. ¿Puedo ser ¿Qué, Batman? Que... <risa> ¿Qué quieres ser? No, pero Batman. Quieras, no amor. Batman, sí. sino su... Bruce. Bruce, Bruce. Bruce Wayne. O sea, Bruce Wayne Un hombre de negocios, tranquilo sabes. Que vive que, en una cueva vive, No, no no. Tiene cosas en la, en la cueva No vive en mayordomo. una casa No vive en una cueva, no vive en la cueva Bruce ¿Qué? Wayne. No. Está en la cueva y su mayordomo Tenía, está en la cueva. No, tenía que subir a la cueva Subir a, a, subir a, la, a, la, bajar, a la cueva Bajar, digo <risas> Que vive, vive por debajo de la cueva Tiene que subir ¿No? A la cueva no y luego a Bajar a su casa no, tenía que bajar a la cueva para luego cambiarse, ¿no? Ah, vale. No, no, vivía. No, entonces, no, yo no, no soy Batman. Yo sé sino por qué Bruce has dicho Wayne. subir a la cueva, porque ¿Por tú qué? te estabas imaginando así subiendo aquí a tu man cave, <ríe> en el ático. Sí, esta es mi cueva, sí. Muy bien. Vale. Pues Batman, no me esperabas la respuesta, la verdad. No sé. No, Bruce Wayne. Ah, perdón, no, no, Batman, no Batman. Batman no, Dios, no, Dios, no, no, no, Batman. Ni, no, en Batman Bruce, nada. Bruce Wayne, no. con el potencial de Batman. De, de luchar si me, contra si el crimen. Si me cabrean, Perseguir si, si a bueno. los malos. <risas> ¿Y cuál sería cuál sería tu, tu símbolo que sacas ahí con la luz? En vez de un murciélago, ¿qué sería? Eh, eh, ¿Qué ni, sería? mi G eh, es de no, GSD GSD, ¿no? vale GSD. No, pero entonces ya todo el mundo sabría quién eres Claro Tienes un símbolo para mantener tu identidad de no, en es que secreto. Yo soy Bruce Wayne No soy Batman Vale Me vale. explico sí, Que sí, no, sí. No, no, tengo, no quiero ser Batman No, no, Bruce Wayne Vale, pues bueno Cada Yo, uno me... elige ser quien quiere Y Gordon quiere ser Bruce Wayne Les daría así mi, mi tarjeta de esa vez, mira yo soy Bruce Wayne. ¿Algún Bruce Wayne en, en particular? Eh... Michael Keaton o, o algún oh, no. Bruce Wayne en, en particular. No, que diga no, en este no. no. Veo, veo un hombre rubio. ¿No había un Bruce Wayne rubio alto? La verdad no me suena, pero... No, no, no veo la franquicia de... Yo tampoco. Batman, pero... rubio A lo mejor en mis... Batman no era. Eh... Te veo, de niño, es lo que veía eso, Bruce Wayne Puede ser, puede ser mm. Puede ser puede ser La verdad, ser muchas cosas Muy bien, Gordon Y tú, muchas... por cierto ¿eh? No, no, no tengo superhéroe Ni nada, ni, no, ni superhéroe, un, no. no tengo <risa> No vale te pre... No vale repetir preguntas Ah, <risa> ok Ok, bueno, entonces Chicos, eso es todo Eh... Feliz Año Nuevo. Ay, feliz año nuevo, por sí, supuesto, ya 2023. Claro. Feliz Año Nuevo, feliz año nuevo, Cintia. Igualmente, Gordon, feliz Muchas año nuevo. Muchas gracias por Wayne. haber pasado este año conmigo. Bueno, no solo este año, sino muchos. ¿no? Estoy pensando ahora cuando desapareces, cuando dices, voy un momento a... A mi cueva. Esta, esta ciudad, a mi cueva. My man cave. Sí, sí, sí. <risa> Ay, Dios. Pero tengo una escalera allí. No, no nada, nada, nada, de eso. nada. ¿Cómo se llama? Es ah, lo que usaba Batman, ¿no? Ah, sí, ¿cómo se llama eso? Como los bomberos. Sí, ¿pero qué, qué nombre Ay, no, tiene? No sé cómo se llama. Ya Fireman's por... pole. De lo El, palo que de los... El palo No sé cómo se llama, no sé. El palo de bombero, no suena, de suena, Suena un poco. Suena no. interesante, la verdad. No sé cómo se llama. Bueno, Gordon, que lo busque y lo ponga por aquí. Vale. Entonces, chicos. Eh, nos vemos el año que viene. No, ya estamos en el año que viene. ¿No? ¿El viernes? Ah, no. ¿El viernes? No. El, no. el domingo. ¿Ves? Entonces, nos vemos el año que viene. ¡Ay, Dios mío! Nos ¡No! Sí. El viernes no es año que viene. ¡Nos vemos el año que viene! Ah, bueno, sí, nos vemos el año que ¡Joder, viene. ¡Qué difícil! <risa> ¡Qué difícil, <risa> India! Nos vemos el año que viene. Todavía estamos en el año 2022. ¡Ay, Dios! El año que viene va a ser el 2023. Sí, sí, hasta, entonces, ahí, hasta ¿no? ahí llego. Eh, Nos vemos... Nos vemos el año que viene. Entonces. entonces. Muy bien. La semana que viene, que ya será el año que viene. Bueno. Correcto, por eso. Por eso lo decía yo. Vale, chicos. Adiós. Adiós.